Rugby Ávila Club nació hace casi dos años en nuestra ciudad... ...con el objetivo de practicar su deporte favorito... ...y darlo a conocer entre los abulenses... ...para ello, hace unas semanas organizaron un torneo de rugby 7... ...una modalidad que será olímpica... ...en la próxima cita de los Juegos... ...para fomentar el, el deporte, darlo a conocer... ...también dar a conocer a vida a la gente... ...y también sobre todo para abrir una puerta... ...una ventana, un deporte nuevo que aquí no sé, ...bueno antes hubo un equipo pero... ...que ahora es un poco desconocido... ...y hacer un llamamiento a la gente para practicar este deporte... Que, ...que tanta gente reúne... ...y la verdad es que público y jugadores... ...se van sumando al proyecto... ...pero al entrenador le hacemos una pregunta... ...¿qué es para ti el rugby?... Uf, ...el rugby es una manera de ser, el rugby es... ...es, es nobleza, el rugby es... ...es combate, es entrega, todo eso". Y para los no iniciados, nos das unas nociones básicas de este deporte. Las medidas del campo son más o menos las del fútbol... Eh, ...la meta es ir a posar el balón detrás de la línea de ensayo... ...la línea de ensayo sería, o sea, tú no marcas en una portería nada más... ...sino que marcas desde, vamos a decir, al banderín de, del corner. ...hasta el otro banderín del corredor. ...todo esto es, es la línea de ensayo... ...tienes que posar el balón detrás de la línea de ensayo... ...estos son cinco puntos... ...que luego puede transformar... ...dando una patada por encima de los... del travesaño, entre los palos... se convierten en dos puntos más... Eh, ...los... Eh, las, ...los golpes de castigo por ejemplo son tres puntos... Eh, ...cosa importante siempre... ...pasar el balón hacia atrás nunca hacia adelante cuando se pasa el balón hacia adelante por ejemplo, se hace una mele, que es lo que te pregunta la gente, ¿qué están haciendo?, pues es una mele que se hace con introducción al equipo, eh, no al equipo que ha hecho la, la infracción, sino al otro, muchas más cosas, pero que sería muy, muy largo de, de explicar ahora mismo, pero sí, más o menos esto, o sea, ir empujando hasta posar el balón, hay que posarlo en el suelo, ¿eh? No vale como en fútbol americano el touchdown ahí, ¿qué pasa? Eso no vale. Es francés, pero lleva en Ávila muchos años, tiempo necesario para conocer ya a su gente. La meta que se ha marcado el club para este año es inscribirse en una competición federada. El club ya está montado, el objetivo sería pues, este año entrar en una, en una liga. El año pasado hemos hecho partidos amistosos para ponernos a punto un poquito. Es que hay mucha gente que nunca había jugado. ...y este año lo que queremos es entrar en una liga... ...entonces todavía estamos entre Castilla y León... ...o Madrid... O sea, ...para nosotros sería mejor entrar en una liga de Madrid... ...un poco más asequible... ...sería entrar abajo, en tercero, en cuarto... ...vamos a ver este año como... ...como lo presentan... ...en Castilla y León hay una... ...hay una, es la primera regional y bueno pues todavía... ...estamos un poco verde para eso". Para conseguirlo, teniendo en cuenta el momento actual... ...el rugby necesita apoyos. "...para el desplazamiento, para pues... Eh, ...material, para de todo y... Mmm, ...a nivel... Eh, ...a nivel deportivo yo creo que... ...más entrega, un poco más de entrega que el, año que, vi, que el año pasado... ...con los entrenamientos y tal... Eh, ...pero yo creo que tenemos... ...tenemos material... ...quiero decir que tenemos gente con ganas... ¿eh? ...que hemos entrenado aquí en invierno con nieve, con de todo... ...y estaban aquí los chavales, o sea que muy bien". Habla Pascal de Gente, ¿qué número de jugadores mueve el rugby en Ávila? Pues necesitaríamos unos 27, entre 27 y 30 ¿eh? para recambio y tal... Eh, ...las fichas me parece que son 30, ¿eh? para, para máximo 30 para apuntarte a una liga... ...y ¿cuánto tenemos? Pues el año pasado hemos llegado a ser unos eh, 27, 28, ¿eh? casi 30. Más luego pues los, los, socios, los socios no activos que decimos. Yo creo que está, está creciendo poco a poco. Sí, sí. No la hay todavía como en otros países, o sea, que más quisiéramos estar como en Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra, Escocia. Pero sí, sí, poco a poco yo veo que, eh, que vayamos a buscar chavales jóvenes que también es el enfoque este año. Porque un club no se puede sostener por sí mismo con, con los, eh, con los eh, señores, ¿eh? van a ir envejeciendo, otro, se van a casar y tal, entonces para que pueda seguir el club sería importante y es un poco nuestro enfoque también este año, aparte de participar en una, en una liga pues de poder captar ya eh, unos jovencitos y hacer una, una escuela de rugby. ...que sería la continuación del club realmente y que en Ávila pues venga todo el mundo a, a, a vernos. Nosotros eh, lo que hemos hecho el año pasado en los eh, partidos amistosos hemos, hemos repartido unos folletos... ...con las reglas eh, más básicas para que el público pudiese entender un poco como de lo que iba el juego... ...porque el primer partido amistoso... ...le preguntaba yo a la gente de Agrado, si ...lo hay pasado bien y me decían... Eh, ...sí pero está muy bien, muy vistoso... ...pero no nos hemos enterado de nada... ...así que al partido siguiente... ...hemos repartido unos folletos y la verdad que bien". Entrenan en la Ciudad Deportiva Municipal... ...y para todos aquellos que desconocen... ...la rutina de este deporte... ...nos cuentan cómo es una jornada de entrenamiento. "...primero bastante físico... ¿Mm? ...estiramiento, importante para no romperse, para romperse lo menos posible... ...y táctica, táctica y técnica... ...entonces lo ideal sería pues... Eh, ...lo que estamos haciendo desde mediado de la temporada pasada... Eh, ...una vez hecho todo junto la, ...el físico, el calentamiento, los estiramientos y tal... ...los delanteros se van a entrenar... Eh, ...aparte, con un superfichaje que hemos hecho... ...que habéis hablado con él antes, Antonio que está ahí... Entonces, se va con los gordos, que llamamos, los gordos no es peyorativo, los gordos son los, los grandes, y yo pues me voy con, los, con las ratas, que le llamamos aquí los flacos, atrás. Los gordos y las ratas entran dentro de la jerga del rugby haciendo referencia a su físico. Precisamente, ¿qué perfil tiene que tener un jugador? Es lo bueno, que todo el mundo puede jugar. Todo el mundo puede jugar el rugby. El bajo, el gordo, el alto, el... todo el mundo tiene su puesto. Sí, sí, sí, hasta tú, porque no habían decidido pruebas. Realizada la invitación, Pascal nos desvela algo que otras disciplinas no tienen, el denominado tercer tiempo. Eso me parece que no existe en ningún otro deporte que es... Nosotros en el campo podemos parecer salvaje y todo, pero no lo somos. Cuando termina el partido, o sea, tenemos un tiempo de 40 minutos, un descanso corto, otro tiempo de 40 minutos, y luego cuando acabamos, por increíble que parezca, los dos equipos que van junto a a celebrarlo, a tomar copas por ahí. Y los golpes que ha habido en el campo se olvidan, que son pocos, luego total. Por nuestra parte todo queda dicho, pero el rugby Ávila Club tiene un mensaje para vosotros. Apuntaros los jóvenes, los menos jóvenes, lo viejo, venir aquí, pasarlo bien, probarlo, no os va a costar nada. ...os explicamos todo, no tengas miedo... ...que el primer día no nos vamos a poner a hacer el, el loco... ...no vamos a meter ahí a recibir el golpe... ...sino que vamos, os vamos a explicar todo muy bien... ...y lo vas a pasar muy bien, la verdad... ...que hay mucha gente que ha venido por primera vez... ...que no quería venir... ...y que se han quedado con nosotros". El deporte del balón ovalado se practica en la ciudad de la Muralla... Tienen página web www.rugbyavila.es un proyecto que nace con ilusión y que pretende llevar el nombre de la capital a una competición federada. Una, dos y tres.